¿Quién sí, será? La clase de gimnasia? No, no lo creo. ¿Y por qué tiene tu propia canción? ¿Alguien tomó mi almuerzo? esperan peperan, es un mundo sin igual, peperán. Tienes que conocerla. Peperan, peperan, no la puedes alcanzar. Chica sin igual, peperán. ¡Genial! ¡Un muñeco dita! ¡Y Me alegra verte. Avísame si hay algo en lo que pueda ayudarte, ¿sí? ¿Puedes colgar esto? Gracias. Y esto necesita planchado. Gracias. Esta no es ropa para la tienda. Es tu ropa. Podría venderla. <ríe> Está mi descafeinado de avellana con canela de Madagascar. Se acabó y no compré más porque siempre dices que me lo pagarás y si no lo haces. Ay. Y hablando de pagos, ¿por qué hay menos en mi cheque esta semana? Te fuiste 15 minutos antes el miércoles para llevar a tu hija al doctor después de que se lastimó la lengua. Entonces, no esperes que te pague el tiempo que no trabajas. Ajá, ¿cómo podría? En especial si llego 15 minutos antes todas las mañanas para abrir la tienda y eso no me lo pagas. Me alegra que nos entendamos. Ahora quiero que empaques estos sarongs. Los devolveremos fuera, fuera, fuera. ¿Qué? ¡Yo orden esos sarongs! Es la última moda en el guardarropa de una mujer trabajadora. Día, ...tú no puedes cuestionar mis decisiones. ¡Claro que sí! Después de siete años de servicio leal, puedo no. cuestionar lo que quiera. ¡Yo renuncio! ¡Ah! ¡No puedes renunciar! Pepi, ya te lo dije. Soy una técnica en ventas al menudeo y exijo el respeto que corresponde a ese título. Lo sé, pero lleva a tus hijas al trabajo empieza mañana y yo iba a trabajar contigo. Ahora, ¿cómo voy a aprender lo que el mundo profesional tiene que ofrecer a una joven con ambiciones y un espíritu indomable? ¿Moriremos de hambre? Oh, claro que no. ¿Puedo cultivar frijoles? Bien, ¿y qué estás esperando? Ve, ven. <risa> Nadie <risa> tiene que cultivar frijoles. Tendré un trabajo nuevo. <risa> Ay, gracias a y ¿Cómo pude pensar que mi madre sería tan tonta como para cortar con su única fuente de ingresos sin tener otro trabajo? ¿Ya tienes otro trabajo? Bueno, aún no tengo uno exactamente, pero por favor, he encontrado trabajo antes. ¡Encontraré otro! Mamá, esta no es la era de acuario. El mercado de trabajo es muy diferente a lo que era hace siete años. Vamos a la cama. Mañana será un día muy ocupado. ¿Haciendo qué? ¿Maldiciendo instituciones? Buscar trabajo es un trabajo de tiempo completo. Y como es la semana de Lleva a Tu Hija al Trabajo, irás conmigo. Bien, deseame suerte. Mamá, oh. quiero que sepas que haré todo lo posible por ayudarte. Tú entra ya y sorpréndelos. Yo iré a ese motel de pago por semana a ver si tienen alguna vacante. ¿Qué tipo de depósito solicitan? Ya sabes, por si acaso. Muchas gracias por su solicitud, pero temo que está ligeramente incapacitada para el puesto de presidente de la compañía. No voy a dejar que ese primer rechazo me deprima. Puse mis expectativas demasiado alto, eso es todo. Mantente erguida. Yo iré a ver esas bodegas que están al final de la calle, a ver qué espacio está disponible, si aceptan tarjetas para lo que no podamos vender, etcétera. <risa> lo siento, señora Pearson. Necesito un asistente que sepa menos de mi trabajo que yo. Menos. Por favor, márchese. Naranjas. ¿Oh? Maní. Naranjas. ¿Tiene experiencia cortando huesos? Ah. <risa> ah. Ah. Ah. Ah. Oye, oye. Estás demasiado calificada y sobreeducada para el puesto de asistente de malteada. ¡No! ¡No es cierto! ¡Mira este título de la universidad! ¡Ya no está! ¡Oh! ¡Lo siento, doctora Pearson! Departamento de Desempleados. ¡Ay! ¿Por qué nadie me advirtió que el mercado laboral es diferente a lo que era hace siete años? O estoy calificada o no estoy calificada. O no cubro los requisitos. Escucha esto. Venta de cochera... No estoy diciendo que no debería haber renunciado. Me gustaba que mujeres de todas formas y tamaños dependieran de mí para encontrar ropa que les quedara, mejorando su aspecto. O oh, podemos subastar las cosas en línea. De ese modo podríamos ahorrar un poco. Pero he trabajado mucho y por nada del mundo aceptaré someterme a condiciones de trabajo inhumanas. ¡Yo soy Lydia Pearson y merezco algo mejor! ¿Emparedado de jalea y queso? No te preocupes, hija. Todas las familias pasan por algo así. Encontraré trabajo. ¡Puedo sentirlo! ¿Tienes un tres? Mesa de café como nueva en venta. ¡Ah! ¡Ponlos y barre! ¡Paga, Silvia! Muy bien, muy bien. ¿Esta línea puede moverse más lento? Mamá, mamá, tranquila. Algunas personas ya han preguntado por la mesa de café... Oh, Pepi, tenías razón. No debí renunciar, demonios. Oh, por favor, solo han pasado tres días. Hallarás un trabajo y siempre nos queda el recurso de los frijoles de mousse. Mm, tal vez podamos vender la mesa de café si decimos que siempre usamos protectores. Tío, por favor, sé que las ventas bajaron desde que Lidia renunció, pero se me ha ocurrido una nueva promoción maravillosa. Las ventas se irán al cielo. Tengo que irme. Eh. ¿Hola? ¿Puedo ayudarla? ¿Hola? ¿Está Lidia? Ay, ella ya no trabaja aquí. Oh, oh, Tal vez yo pueda oh, oh, no, no, ¡No, no, no, no! Necesito a Lidia. ¡Y a nadie más! ¿Qué es lo que oh. voy a hacer? ¡Mi cita es este sábado! ¡Espere! ¡Regalamos conejitos! ¡No se vaya! Oh, oh, ¿Hola? Escuche, mi mamá me matará si sabe que estuve aquí. Pero estaba pensando en su trabajo. ¿Ya contrató a alguien más? Así que Lidia envió a su niña para suplicar por su trabajo, ¿eh? ¿Qué? ¡Claro que no! ¿Qué? Yo creo que sí. Vine yo sola. Sé que a mi mamá le gusta este trabajo y sé que las clientes la aprecian, así que creí... ¡Pues te equivocas, niña! Tiene razón. Quería recuperar el trabajo de mi mamá, pero ¿sabe qué? Ella no necesita este trabajo ni a usted. No venderemos nuestras cosas ni viviremos en el motel, porque ella es Lydia Pearson... ...y tiene todo lo que se requiere para tener éxito en este mundo, ¡aunque le pese! Doctor Carton, venga rápido. Es Felicia, la encontré inconsciente en la casa bote. Mamá, ¿qué estás haciendo? ¿Tienes ah. entrevistas que enfrentar, pavimento que zapatear? ¡Vamos, vístete! Oh, ¿qué caso tiene? Felicia tiene amnesia. Y yo me comí un litro de helado con sabor a todos los hippies de Vermont... ...y el único que me gusta es el sabor torbellino. Ojalá tuviera amnesia. Ay, oh, fui muy tonta al haber renunciado. ¡Necesito un trabajo! ¿Ahora qué ocurrirá con nosotras? Mira, mamá, vendíamos por unos frijoles mágicos. ¿Qué hiciste? ¡Oh! de frijol creciendo en mi sofá no hubiera vendido la podadora Escucha, me enorgullece que defiendas tus ideales Has sido una fuente de inspiración para mí toda la vida y no porque tuvieras un trabajo sino porque eres una mamá grandiosa y te entregas por completo es cierto, gracias no eres cobarde soy una luchadora eres una mujer oiganme rugir ahora levántate y muéstrale al mundo de lo que estás hecha Solo intenten detenerme! Creo que voy a vestirme primero. ¿No ha sido fabuloso? ¿Lleva a tu hija al trabajo? Mis padres llegaron a pelear. ¿Por quién debía llevarme al suyo? Oh, no, no, no, no, no. Tú la llevarás mañana. ¡Jamás! ¡Tú la llevarás! Yo la llevé ayer. Pujó más alto que yo en las acciones de Biotech. Y ganó un 42%. Fui a las reír del mercado de acciones. Ah, eso no es nada! Trabajé durante meses en el caso Sorensen y justo antes de ir a juicio, encontró fallas en toda mi defensa mientras vos te sabatú la llevarás. A todos les agrada tenerme cerca. Y Milo, ¿cómo estuvo la escuela sin nosotras? ¡Hacen baile, baile! Ves, igual que siempre. ¿Cómo va tu mamá en su búsqueda de trabajo? Se acabó. Gracias a mi apoyo constante y a un pequeño préstamo, decidió empezar su propio negocio de oh, ¡Oh, ¡Lidia! ¿Eres tú? Mm -hmm. Hola, dijo Lidia. ¿Eres tú? ¿Lidia? ¡Oh, pero qué hermoso ah, está esto! ¡Lidia, me alegra ¿Y? tanto que volvieras! ¡Mira, estamos no. perdidas sin tu estilo y buen gusto! ¡Lidia! ¡Ay, me equivoqué! La tienda te necesita, el tío te necesita, yo te necesito. Por favor, vuelve con nosotros. Oh, lo siento. ¿Dijiste algo? No, no pude oírte por el ruido de mi máquina registradora. ¡Lo siento! ¡Te subestimé a ti y a tus contribuciones a la tienda! ¡Por favor, Lidia, ¡Te doblaré el sueldo! ¡Vuelve! Bueno, es tentador, pero voy a tener que decirte que no. ¿Qué? ¡Mitch! ¡Esta era la patada que necesitaba para tomar la iniciativa y hacer algo por mí misma! ¡Claro que es pequeño, pero adoro la libertad de estar en un espacio abierto! ¡Y más que nada, adoro ser mi propia jefa! ¡Ay, por favor! ¡Debe haber un modo de solucionar mm -hmm. esto! Y mamá decidió volver a la tienda como asociada bajo una condición, conservar el kiosco. ¡Felicidades por esa presentación, peperán. Eso demuestra que todos podemos conseguir grandes cosas con valor, convicción y confianza. <risa> ¡Sí, sí! ¡Maravilloso! ¡Muy inspirador. Oiga, oh, ¿ya, ¿ya puedo bajar?